La tienda en casa, confinados ¿Harto de ver números siempre negativos que te generan ansiedad y no tienen fundamento? ¿No crees que te están engañando y mereces saber la verdad? Aquí sí. tienes Stadistil Con Stadistil podrás entender lo que está pasando cada día Esto Tato no salió el otro día en el programa de Ana Rosa Ahora entiendo la diferencia entre media y mediana con esta distil podrás generar tus propios datos para entender cuánta gente está infectada y recuperada ¿Y vecino está infectado Ya no tienes excusas para no informar correctamente de los datos oficiales Comente los números, está bajando la velocidad, el incremento total Vaya, y mira, acabo de comprobarlo Estamos en el máximo Y de aquí para abajo Sabes que vamos con 8 días de retraso con respecto a Italia La cuarentena empezó 5 días después O sea que le llevamos 3 días de ventaja Mira, si crees que ya viste demasiados números en secundaria, ahora te parecerán pocos con Stadistil. Si es que no me enseñaron bien lo de la campana de Gauss. Ahora entendería bien lo de, de bajar la curva esa. Tómate Stadistil, una pastilla cada tres días y pico, y te volverás un experto en eso de la interpretación numérica. Entiendo. Sube el 7% los datos totales, porque siempre tienen que subir, son acumulados, pero bajan el 3% porque son menos casos nuevos que ayer. Media, mediana deviación típica, curtosis. Todo te parecerá insuficiente con Stadistil Con Stadistil, ahora por fin se hace el percentil Aprovecha la oferta, paga el 25% al principio Y después, tres cuartos de lo mismo Llamé a Stadistil porque estaba harto de que me engañaran Ahora ya no me engañan nunca Sigo con mi pedido de homeopatía que no te hace nada express Sí, sí, lo quiero todo, todo ¡Dámelo, dámelo! <risa> ahora puedo comprar los datos por mi cuenta Soy libre e independiente Bueno, depende de la conexión a internet ¿Se ha ido otra vez? ¡Cabuela, mamá! Si además llama a este teléfono, le regalamos una calculadora a Casio Pero aquí no aparece ningún teléfono ¡Tú, Está distil.